¿Cómo sé si tengo el coronavirus? La única manera de saber si mi enfermedad es el coronavirus, o algo más, ya sea un resfriado o gripe, es haciéndome la prueba la que se requiere una muestra con un hisopo, tomada de la parte posterior de mi nariz o garganta. Ahora bien, no hay suficientes materiales de prueba disponibles en todo el mundo. Por esta razón, actualmente, solo se le están haciendo la prueba a las personas con la enfermedad grave. Si nuestra enfermedad se asemeja a la de otras personas con coronavirus, así como fiebre, tos, sequedad nasal y cansancio, tenemos que asumir que podría ser el coronavirus y seguir las recomendaciones que nos aconsejan. Esto significa permanecer solos en una habitación de nuestro hogar, no pasar tiempo con otros que viven en nuestro hogar ni tampoco comer juntos. De igual manera, debemos mantener una distancia de dos metros o seis pies de todas las personas y no salir al exterior en lo absoluto hasta que nos sintamos completamente bien de salud o después de dos semanas. Hacemos esto para proteger a nuestras familias y a todos nuestros seres queridos.